El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación nos ha empujado hacia niveles sin precedentes en el consumo de medios. Piensa en el tiempo que le dedicas a tu móvil, a tu ordenador portátil o a la visualización de series o películas en tu televisión inteligente. Hoy en día se dedica más tiempo a consumir TIC que a cualquier otra actividad, incluido el dormir o trabajar, las otras dos tareas que suelen dominar nuestra cotidianidad. Este papel tan importante de las TIC hace que la industria del entretenimiento y la tecnología proporcione el escenario cultural de nuestra sociedad, es decir, Muchos de los valores que tenemos sobre distintos aspectos de nuestra vida proceden de la imagen o de las ideas que difunden, que difunden los medios de comunicación, como los periódicos, los informativos en televisión, la publicidad, las redes sociales o el cine, entre otros muchos. De esta forma, podemos decir que las industrias creativas tienden a reforzar la idea de que el progreso está vinculado con la cantidad de cosas que consumimos, y no tanto con su calidad o con lo que realmente nos aporta bienestar. Como consecuencia, con cada década que pasa, el hardware y el software que nos permite informarnos, entretenernos o comunicarnos, se torna cada vez más desechable. Las tecnologías que hacen posibles placeres aparentemente sencillos, como escuchar música, telefonear o hacer una fotografía, están diseñadas para tener una vida útil exigua, como ya hablamos en el primer tema. Hablamos, en definitiva, de hiperconsumismo, un sistema que nos motiva no solo a rodearnos de cosas nuevas, sino que todo debe ser reemplazado constantemente incluso mucho antes de que se rompa o se desgaste. Las industrias mediática y tecnológica se encuentran en la vanguardia de la estrategia central del capitalismo de consumo para mantener tasas crecientes de producción y compra. De esta forma, nuestra era digital es sostenida gracias a una industria que opta por la cantidad de productos en vez de por su calidad, convirtiéndose así en fiel representante del despilfarro y la basura. En este cuarto módulo recuperamos conceptos ya tratados como la obsolescencia programada, favorecedora de la compra compulsiva de productos y responsable de la generación de toneladas y toneladas de basura electrónica. Precisamente, esta gran acumulación de desechos electrónicos está oculta a la vista de la mayoría de los consumidores occidentales y en esta sección del curso queremos visibilizarla para seguir fomentando un consumo mediático sostenible. A nivel general, podríamos afirmar que la gran generación de basura electrónica se produce debido a un alto grado de consumo en sociedades enriquecidas, cortos ciclos de vida de los dispositivos electrónicos y escasas posibilidades de reparación o mejora de los aparatos adquiridos. Pero, antes de nada, ¿qué entendemos por basura electrónica? La basura electrónica son los desechos de aquella gama de productos con circuitos o componentes eléctricos con suministro de energía o batería. De esta manera, engloba utensilios de cocina, herramientas, juguetes electrónicos y, por supuesto, dispositivos TIC tales como los teléfonos móviles, las tabletas, los televisores o las videoconsolas. Además de una gran cantidad de nuevos dispositivos, se sumarán a este conglomerado debido al Internet de las Cosas, que promueve la interconexión a la red de infraestructuras y objetos cotidianos, como la ropa, los accesorios o los electrodomésticos. Todos estos dispositivos se convierten en basura electrónica una vez que son descartados por sus dueños en forma de desecho, sin que exista muchas veces la posibilidad de reutilización. Como estás aprendiendo, el concepto de basura electrónica abarca una gran cantidad de productos diferentes, de manera que cada aparato está compuesto por unos materiales determinados y por ello deben ser tratados y reciclados adecuadamente siguiendo un proceso concreto. En resumen, podemos afirmar que cada dispositivo desechado tiene un impacto determinado en el medio ambiente y en nuestra salud y necesita ser tratado como basura electrónica siguiendo aquellas medidas de procesado y reciclado acordes con las características distintivas de dicho aparato electrónico. Un punto importante, como estamos viendo, es que el término basura electrónica engloba muchos tipos de dispositivos y es precisamente la polisemia de este concepto la que genera graves problemas para abordar cuestiones tales como la cuantificación de su tasa de crecimiento o la identificación de flujos. Vamos a repasar ahora algunos datos para conocer la magnitud del impacto medioambiental procedente de la basura electrónica. Así que, toma nota. En 2019 se generaron aproximadamente 53,6 millones de toneladas métricas de basura electrónica. Si esta cifra te parece mucho, ten en cuenta que la cantidad de basura electrónica acumulada aumenta de modo alarmante, alcanzando casi 2 toneladas métricas por año. De media, cada persona genera 6 kilogramos de basura electrónica anualmente, si bien la distribución a escala global no es equilibrada. Fíjate bien, en los países con un mayor Producto Interior Bruto se produce inequívocamente más basura electrónica que en aquellas regiones del planeta empobrecidas. Por ejemplo, se calcula que Noruega origina 28,5 kg de residuos electrónicos por persona al año, mientras que en muchos países africanos esta cifra no supera los 2 kilogramos. En 2019 se ha documentado que únicamente se recolectó y recicló de manera formal el 17,4% de la basura electrónica generada globalmente. Cuando me refiero a formal, quiero decir a través de un proceso autorizado que cumple medidas fundamentales como aquellas vinculadas a la protección de los trabajadores y del entorno natural. En definitiva, este porcentaje de sólo un 17,4% de basura reciclada formalmente Evidencia que las actividades de reciclaje no están siguiendo el mismo ritmo que el crecimiento global de desechos electrónicos. Y también supone que estaríamos tirando a la basura residuos cuyo, cuyo valor estimado rondaría nada más y nada menos que los 57.000 millones de dólares. Las estadísticas muestran que Europa es el continente con la mayor tasa de reciclaje de residuos electrónicos, alcanzando el 42,5%. En segunda posición se encuentra Asia, con el 11,7%, mientras que el conjunto de América y Oceanía tienen un 9,4% y un 8,8% respectivamente. África es el continente con la menor tasa de reciclaje, con un 0,9%. El destino de más del 80% restante de la basura electrónica generada y que no es reciclada, formalmente, es desconocido. Por un lado, muchos de los desechos electrónicos terminan en el cubo de la basura, junto con otros tipos de residuos, y esto es peligroso, pues las placas de circuito impreso contienen antimonio, plata, cromo, zinc, estaño y cobre. Una computadora aplastada en un vertedero puede filtrar minerales en el suelo y en el agua. Si esta placa es quemada en una incineradora de residuos, emitirá humos nocivos, incluso furanos y dioxinas, que hasta en pequeñas cantidades son peligrosas para la salud. Por otro lado, se estima que entre el 7% y el 20% de la basura electrónica es exportada ilegalmente a países del sur global. Habitualmente como ayuda internacional o bienes usados, para finalizar, en vertederos con escaso control. Siendo los más conocidos, pero no los únicos, el de Agboglossi en Ghana, actualmente en proceso de desmantelamiento, y el de Guiyu en China. En esos lugares, la basura electrónica es tratada en condiciones inadecuadas causando graves daños en el entorno y en la salud de los trabajadores y la población infantil que vive, trabaja y juega cerca de las zonas donde se manejan desechos informalmente. Por otro lado, el tratamiento inadecuado de la basura electrónica también contribuye al calentamiento global ya que los materiales que constituyen los desechos electrónicos no son reciclados y no pueden sustituir la extracción de materias primas ni reducir la producción de gases de efecto invernadero generada por la minería de recursos naturales, que, como sabes, es necesaria para la fabricación de nuevos dispositivos. ¿Cómo podemos revertir el incremento de basura electrónica? Bien, hacer referencia al impacto medioambiental de las tecnologías de la información y la comunicación es complejo, debido a que intervienen una gran cantidad de factores. Pero pensemos que la digitalización de la sociedad se puede realizar de otra manera, donde las empresas tengan en cuenta parámetros de sostenibilidad en la constitución de sus productos. Obviamente, los recursos finitos de nuestro planeta pondrán fecha de caducidad a la obsolescencia programada. La tendencia actual invita a pensar que, tarde o temprano, no habrá más materias primas que extraer, ni espacio donde almacenar las toneladas de basura electrónica que son generadas año tras año, especialmente en los países ricos. Es necesario cambiar nuestro sistema de consumo. Como siempre, son las regiones más pobres del mundo las que pagan el precio de nuestro uso de la tecnología sufriendo pésimas condiciones laborales en la extracción de minerales y manufactura de los dispositivos. Y finalmente, alojando en sus tierras basura electrónica de la que intentan sacar beneficio con técnicas de reciclaje informales muy dañinas para la salud del ser humano y del entorno natural. Llegados a este punto del curso, constatamos que la digitalización es imparable. Ya no podemos pensar en nuestra sociedad sin el uso de todo tipo de tecnología. La pregunta que tenemos que hacernos es si queremos una tecnología realizada bajo condiciones de explotación natural, que es la que estamos conociendo en este curso. Aunque, sin duda, algunas de las cuestiones más interesantes que puedes plantearte son ¿Qué tipo de consumo de tecnología necesito para mi bienestar? ¿Debo disfrutar de los beneficios que me proporcionan las máquinas que compro, ignorando las condiciones en las que fueron realizadas o dónde irán a parar tras su uso? ¿O quizás sería mejor optar por un consumo mediático más comedido, pero justo con el medio ambiente y el respeto de los derechos humanos? Bienvenido al módulo 4, en el que finalizamos el viaje por el impacto medioambiental de las tecnologías de la información y la comunicación, centrándonos en el terreno de la basura electrónica. ¿Estás preparada?